esos más de 3.000 municipios de toda Europa que, que, que apoyaron mociones contra el TTIP y contra el z Y que en más de una ocasión pues, se organizaron encuentros en, en Bruselas dentro del Parlamento Europeo y la verdad que fueron momentos como muy explosivos de bueno, pues tener dentro del Parlamento Europeo un montón de alcaldes y alcaldesas de municipios de toda Europa eh, pidiendo una cosa tan de sentido común ¿no? como, como esa... La verdad que construyó construyó bastante y, y es más, es que eso es una red que se ha quedado creada ya para futuras situaciones, ¿no? Es decir, es una red ya de ayuntamientos conectados que en cualquier momento, ante cualquier ocasión o cualquier, cualquier urgencia, pueden volverse a conectar.